Mi madre, bueno, desde que yo nací, no había trabajado. Este, sin embargo, era voluntaria en la primaria a la que nosotros acudíamos. Este, fue voluntaria por más o menos 10 años. Este, era cosa diaria para ella, así que se podría decir que era como un trabajo, porque se la pasaba en la escuela. Este, ay le ayudaba a una de las maestras con los niños en las clases bilingües. Este, les ayudaba con, con la lectura, este, como tenía tanto, tanto tiempo ayudando ahí, este, la empezaron a, a involucrar en el programa de bilingüe y la llegaron a hacer a tomar en cuenta cuando hacían las decisiones de cuando un niño ya estaba listo para tomar clases solamente en inglés. Mi padre, este, bueno que yo me acuerdo, yo sé que tuvo otros trabajos antes de que yo naciera, este, trabajó en un yunque. Fue supervisor de un yunque por, me parece que fueron como 10 años. Después él se salió de ahí, eh, intentó iniciar su propio trabajo. Este, traía carros de remates en diferentes partes de, de Texas. Eh, después, bueno, ahora actualmente está trabajando como este, conductor de camiones para el Distrito de Socorro. Mis padres creo que porque ellos um, no tuvieron la oportunidad de seguir estudiando dejaron de estudiar a, a una edad muy corta. Este siempre nos inculcaron y nos apoyaron. Este nos impulsaron para, pues sí, para que nos fuera bien en el estudio, para este, demostrar empeño y salir adelante. Uh, creo que la escuela siempre ha sido una oportunidad um, para mí para poder agradecer a mis padres y este, demostrarle a mis padres de que el sacrificio que ellos han hecho al venirse a este país, al iniciar una vida aquí, este, no fue en vano, que aunque ellos no tuvieron la oportunidad, este, yo les agradezco el que ellos se hagan esforzado y sacrificado, este, para que yo pueda tener esa oportunidad, este, así que sí, siempre me ha gustado, me, uh, siempre me ha impulsado a, a a salir bien para así demostrarles a ellos que este, que no solo es por mí, también es, es, es por ellos.